Hoy le damos a la bienvenida a un invitado muy especial y bueno que ya tenía yo gana porque teníamos que hablar de muchas cosas que ya hacía unos meses que no nos veíamos y bueno la entrevista que también pues pasará a las redes y también a la televisión local es un tema muy interesante el que vamos a hablar ahora y vamos a conocer de primera mano de don Alfredo García til que tan amablemente dedica este tiempo también a hacer eh, bueno pues un poco de relaciones públicas y contarnos todas esas cosas y también vamos a hablar de algo muy bonito que va a tener lugar este mes de septiembre que ya está casi todo preparado listo y bueno hablaremos un poco de todo así que bienvenido don Alfredo a este estudio improvisado que hemos hecho aquí en el Paco, no no, muy bien eso. ya sabes que yo te sigo donde me digas y, y estoy encantado de, de que me entrevistes y sobre todo que podamos charlar y ilustrar un poco a, a la ciudad de Marbella a la que ya sabes que estamos tan unidos y queremos tanto no Pero como en representación bueno delegado para Andalucía sí. de toda Andalucía eh, de esta orden mm. eh, bueno es también militar, sí es la Real Maestranza de Caballería de La Habana Sí. Bueno, la Real Maestranza Caballera de La Habana es una de las reales maestranzas que se han ido creando a lo largo de la historia, fundamentalmente pues promovida por la realeza y eh, basándose en la nobleza del local: uh -huh. Sevilla, Ronda, Granada, Zaragoza, Antequera en su momento, pues Valencia. ...que tenían una función muy específica, en principio, que era eh, mantener y fomentar el amor, el, la cría y el, la, y la eh, ejercitación de la caballería... Eh, ...porque los ejércitos en aquellos momentos se nutrían de oficialidad fundamentalmente... Eh, formada en estos centros o organizaciones o maestranzas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nació eh, la Real Maestranza? Pues eh, la Real Maestranza bueno, la primera fue Ronda que fue en el 1500 y pico Fíjate si sí tiene antigüedad, que luego han coincidido que se han quedado como representantes o dirigentes o propietarios de las plazas de toros, porque es donde ha habido también caballería, animales, etcétera. Y después fue Sevilla, la más importante, Granada y tal. Bueno, el ¿y el museo que hay en ronda? Sí, sí. La Bueno, ya te digo que fue pero la primera, hace la pena verlo ahí, el en 1500 la y pico, no, no, no recuerdo, pero vamos, la primera real maestranza que se creó, eh, fue la de ronda después la de sevilla que fue en teoría importante muy importante y en aquella época eh, los eh, la nobleza criolla que había en la habana o sea, en cuba también en méxico y en otras eh, ahora países eh, de, de hispanoamérica eh, lo solicitaron porque todos tenían digamos trasladar lo que tenían en la península en la patria pasarlo a la segunda patria virreinatos que existían en aquel momento pero el rey felipe V solamente concedió a una la posibilidad de, de convertirse en real maestranza y fue la de la habana no permitió ninguna más entonces la real maestranza de cabello de la habana es la única creada en ultramar eh, aunque sea 100% española y con gente española descendientes de españoles o españoles que se han trasladado y Allí sí, pues formaron. Que lo mencionara, ¿no? Porque claro. uno puede decir La Habana y puede pensar Cuba y tal, pero es que eso está ligado a España. No, no, no. Eh, eh. Eh, vamos a ver, es como si un Marbellí, pues por circunstancia de la vida o porque sus cargos. Por parte del rey le concede el destino en un, por ejemplo, en Barcelona, pues tú llegas allí y lo que quieres es tener rodearte de lo mismo que has tenido en tu ciudad natal y donde has vivido. Entonces creas pues el club de de por, pádel o el club de lo que sea, ¿no? dentro de, de esa eh, digamos traslado de las ilusiones y las vivencias de tu zona a la que has ido, ¿no? Solamente que a la que has ido también pertenece a tu país. Por lo tanto es española. Mira, la, yo quiero hacer un matiz muy importante. Las reales maestranzas, eh, igual que las órdenes de caballería, eh, son absolutamente españolas. No son internacionales que, bueno, que están aquí como están en, en Estados Unidos, en Australia, etcétera. etcétera. Estas eh, órdenes, por decirlo así, son específicamente españolas. Y con una misión además, ¿no? Por que, supuesto. Que hacer, ¿no? Y, y... Ahora ya no, porque ahora, ahora los ejércitos, como ya he repetido tantas veces, y sobre todo caballería, es mecanizada, no tiene nada que ver con con caballos animales, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era una forma de ejercitar a. ya te digo, a la nobleza, que era la que pues dirigía eh, los ejércitos, como sabes. al frente de las compañías, de los regimientos y de las brigadas estaban. pues oficiales que eran formados por la mayoría de ellos, por noblez, nobles nobles de, de. criollos, en el caso de de la Habana o nacidos y titulados en España, ¿no? ya en Marbella habéis hecho dos investiduras, me dos recordaba. investiduras, sí. sí. He hecho dos y ya Bueno, em, y Dama, entre ellas, empezamos empezamos el año 20 el 10, el 20 de febrero, justo el comienzo de la pandemia, de hecho alguno eh, cogió el COVID en Madrid. <risa> Se fuimos investidos eh, tres de de Marbella y somos la, la base sobre la que en estos momentos hemos llegado a ser 27 Como sabes están pues un, personas importantes de Marbella, como Antonio Velón, Nieves de May, Remedio del Río, etcétera, etcétera, Francisco Guijarro, un montón de personas importantes. De la sociedad eh, Marbellier. En vuestra misión en específica, Exacto. ya hablaremos de la gala, porque sí. claro, esto se crea también, no, no se puede decir como una asociación, pero sí es todo lo que sea sin ámbito de lucro, ¿no? Porque uh -huh. No, para nada. Para las personas ¿no? que necesitan. Bueno, es que o, o... nosotros las primeras galas que hemos hecho las hemos hecho cerradas. Recordarás uh -huh. que te dije que no queríamos mucha gente, uh -huh. que la teníamos seleccionada y fundamentalmente invitada. Quiero decir que no empezamos a publicitarla, nada más, bueno, las entrevistas, en cuanto a información que tenemos, pero no estábamos buscando asistencia porque eh, queríamos cerrar un poco el círculo de los que habían ingresado las familias y los amigos muy, muy concretos. Hemos pasado ya esa fase en la que está bastante consolidada. Ya hemos tenido dos investiduras. La segunda ha sido en la Capilla de Santiago en, en la Plaza de los Naranjos, preciosa con uniformes. Ya los lo, uniforme, lo viste. ¿eh? No, bueno, fue, fue maravilloso y eh, la celebración. Y luego, pues, eh, tuvimos la comida de, de gala eh, en casa de Doña Remedios del Río que además fue invitación personal suya a todos los asistentes, y bueno, fue magnífica. Eh, esa es la primera parte, digamos, la parte de comienzo de nuestras relaciones o de nuestra presencia en Marbella. También eh, dimos el siguiente salto, digamos, eh, casi casi obligato, eh, obligado, que era al entrar Antonio Verón, eh, como uno de los primeros maestrantes, eh, ...la Cofradía del Cristo del Amor... ...de la Santísima Virgen de la Caridad... Eh, ...nos hizo hermanos honorarios de la misma... ...por eso hemos celebrado la investidura... ...en la Capilla de Santiago... ...y eh, ya hemos empezado a hablar y estudiar la participación en eh, benéfica o sea ya no es una gala de lujo de, y de, de, de, de, de fiesta sino un gala benéfica la has visto con tiempo para sí. que se sepa ¿no? de que sí, sí. Es lo que vaya a ser lo el benéfico, 25 de septiembre. 20, bueno, ahora te cuento por qué es el 25 de septiembre. La, verás que hemos puesto ya más lo subrayado en rojo a qué va destinado el dinero que uh -huh. se pueda obtener de esta gala y va fundamentalmente a ayuda a Cuba. Se le entregará al obispo de Cienfuegos. Eh, con el que es español y con el que estamos en contacto y otra parte que yo quiero que se quede en marbella que será entregada directamente a la eh, cofradía de Cristo del amor para que ella lo distribuya como mejor hace en sus funciones a caritas a etcétera etcétera nosotros vamos a conseguir el dinero y lo vamos a dar a quien realmente es capaz y tiene información para hacer una labor de calidad, que es lo que importa. O sea, una parte va a Cuba, es una obligación personal y de la asociación o, o orden, y otra se va a quedar muy importante en Marbella. ¿Qué alfombra es el que tenéis? Porque bueno, así es, porque va a ser un sitio muy bonito. Sí. Además que se come muy bien, la gente, además de hacer algo benéfico, pues va a disfrutar mucho, ¿no? Porque esta felicidad es muy Bueno, hemos tenido dos ideas. Bueno, en primer lugar te voy a decir porque es el 25 de septiembre, domingo. Pues en principio, y desgraciadamente hace tres días falleció su madre, nuestro teniente hermano mayor, el marqués de Almendares, nacido en Cuba, español, eh, iba a venir a presidir la, la cena, que tiene un gran cariño a la, al capítulo, vamos, bueno, concretamente a los que estamos en Marbella. Tiene incluso familia, Francisco Guijarro, la familia de Francisco Guijarro son familia lejana del marqués y de su madre, que es fallecida, eh, eh, que era la marquesa del Campo Florido y de Bellavista. Y él, ...para poderse trasladar aquí y a, ser, a continuación ir a la investidura y creación del capítulo de Sicilia... ...venir de Miami, todo el equipo que son cinco es complicado... Eh, ...pues tenía que ser unas fechas muy concretas... ...la única fecha que teníamos y conseguimos para poderlo hacer en ese momento cercana al, al primero de octubre... ...que es cuando se celebra en, en Sicilia el capítulo... ...pues era el 25 y encima domingo, no teníamos otra... ...la celebración en el Bojo, pues una manía mía... ...sinceramente yo creo que era lo mejor que en ese momento teníamos... La que Bajo cuenta con unos jardines también muy bonitos Exacto. para recibir eh, todos los invitados, pues está muy bien. Y luego, bueno, pues la gastronomía también... Tenemos por supuesto, por, por de supuesto. Mira, había, había dos cosas importantes. Primero, insisto, es que eh, no me canso de decirlo. Estamos empezando, realmente llevamos dos años, tres años. Aquí, la... la la real de caballería existe con capítulos en puerto rico en miami en boston ahora se va a crear en costa rica eh, o sea que está extendida está, está extendida por todo y, y Latino o hispanoamérica eh, que son mm, por por, eso, por el hecho de pertenecer, haber pertenecido a españa ¿no? pero yo sigo pensando que las galas multitudinarias sirven para una función muy específica cáncer sacar dinero para obtener dinero para una serie de funciones puntuales eh, nosotros mmm, el dinero vamos a saca queremos sacarlo para cuba y para, la, para, para marbella para Marrilla, pero, pero no queremos masificarlo para nada mira eh, la capacidad máxima y hemos nos hemos vuelto locos para uh, ubicar en el bojo son 134 personas 116 reservas Y queda lo gordo ahora Que es cuando se materializa todo, todo ese esfuerzo Por eso tenemos la reunión comida el día 9 En el casino de Marbella ¿no? eh, Queremos que sea um, recoleta Queremos que sea elegante eh, Queremos que sea a, a la intemperie Si es posible Si el tiempo nos acompaña ...porque meterte en un salón de un hotel cerrado y demás... ...pues no, me, no nos parece en estos momentos lo más lo más adecuado... ...además tú sabes que mi trayectoria durante nueve años... ...ha sido hacerlo en, en la playa prácticamente en el Villapadierna... ¿no? Siempre ha quedado muy bonita y ha lucido muy bien... Sí, pero bueno, pues acabó esa etapa del Villapadierna... Que... ...y dónde hemos ido, hemos ido a Marlour dos, tres veces... ...esta vez tenía todo cubierto, lógicamente... Tenemos dos opciones: hacerlo a principio de verano o hacerlo a final de verano. Han sido treinta y pico galas realizadas este año en Marbella sin contar esta Así no se puede. Sí, eh, eh, cosa. <risa> Demasiadas <risa> demasiada cosas. Por lo tanto, venga, a final de septiembre. Que que Alfredo también es un artista y hoy me ha pedido ah, No, no, por favor, no, que no. Yo que... Quiero enseñarla porque no, es muy bonito. No, Además tengo no, que decir no. que lo va a estar presente en la gala. Bueno, voy a, voy a. de ese día. Eso es personal como otras veces para ti, que no tiene nada que ver. Pero yo quería mostrarlo porque es una divinidad. No, no, no, no, precioso, no. Y además que va en la gala, va a estar... Presente. Bueno, en la gala hay sorpresa, sí, <ríe> hay, hay sorpresa, sorpresa, hay sorpresa. <ríe> sí, nuestra <ríe> nuestra gala eh, no vamos a traer conjuntos musicales ni, ni actuaciones porque Bojo, quiero decirlo con toda claridad, porque Bojo tiene una trayectoria muy rígida. ...son suecos que no se enfrentan, pero que es así... ...que no permiten nada que no sea de su programación... ...entonces sí tenemos una música ambiente y efectiva... ...para después de la cena, en el Chilao, muy bonita pero es de ellos, la ponen ellos y no permiten que venga, no permiten que traigamos sí, ninguna sponsorización, eso. que sabéis que podíamos haber traído sí, como... caviar, jamón, como otros, eh, muchos años, pero nada, no, no nos permiten... Para reservamos todo eso. Por eso digo que va a ser, aunque sea importante en cuanto al número de personas, yo no quiero ocupar de la totalidad, de verdad que, eh, lo estoy diciendo, no necesitamos más... Eh, asistentes, eh, que no nos fallen los que tenemos, por supuesto, porque eh, más de 100 ya empieza a ser eh, disperso. ¿eh? Es, es, va a ser una noche preciosa. Va, muy bonita. Va, va, vamos a entregar las medallas a los ocho que se invirtieron en, en mayo aquí. Eh, vamos a entregar cédula, cédulas a los nuevos que han solicitado ingresar, que se investirán en mayo del año que viene. Eh, ...muy íntima y vamos a tener una, una locución directa del teniente de hermano mayor... ...al que ha fallecido su madre y no ha podido venir, desde, eh, por, por, la ha enviado por correo eh, electrónico... Vamos, ...para poderla transmitir la bienvenida a todos, que nos tiene un gran cariño y que ha prometido venir... ...y eh, bueno, pues los actos normales de cualquier asociación que celebra una, una gala, ¿no?... Alfredo, estamos encantados de tenerlo aquí de poder hablar, yo creo que vamos a tener ocasión también eh, durante la gala de hacer entrevistas y dar a conocer mucho más de este gran proyecto que, que hacéis y, y tan bonito y además y, sin ámbito de lucro para ayudar a los demás, que eso hace mucha falta en estos tiempos así que eso enhorabuena y daros mucha energía para que sigáis adelante con todo vuestro todo proyecto que tengáis de futuro que sé que son muchos, muchas gracias don Alfredo por habernos visto. Muchas aquí. gracias a vosotros y sí, nada, aparte de que eh, deseo que salga bien todo, eh, que estéis presentes y que podamos eh, informar un poquito más. Insisto, es informar lo que pretendemos, de que existe algo bonito, que ya no montamos a caballo como ejercitar eh, para la guerra, sino hacemos cosas de benéficas y sociales, fundamentalmente sociales. Hemos promocionado, no sé recordarás, la eh, fabulosa conferencia que después ella y otro grupo de científicos, Alicia Ro Ro Roca, eh, hicimos sobre la eh, marca hispánica y, y la globalización, demostrando al mundo que España ha sido la pionera por encima de cualquier otra nación en el mundo, y desmintiendo la leyenda negra. Insisto, somos una asociación española, patriótica, y, y bueno, en general, de corazón. Muchísimas gracias. A ti, pero, a vosotros. Damos paso a publicidad, volvemos enseguida.